sobre el liderazgo, eh, súper importante ahora en estos momentos que estamos, ¿no? Eh, bueno, siempre ha sido importante, pero ahora más con, con los equipos en casa, eh, gente dispersa, necesitamos como cohesión, ¿no? Y el líder y el liderazgo es importante en estos momentos. Y hoy tenemos a Albert Riva, que ya hemos hecho varias sesiones con él sobre, sobre liderazgo, sobre emprendedoría y otros temas... Y también nos acompaña a, a, José Llorente, que, que aparte de ser un, un buen jugador de baloncesto en su época, como antes ha dicho, eh, también tiene mucha idea sobre el liderazgo. Nada más, os dejo con ellos y si tenéis dudas las resolvemos a través del chat y, y hacemos un turno de preguntas al final. Vale, pues arranco yo, comparto pantalla, ¿eh? con vuestro permiso. Sí. Vale, ¿veis bien todos la pantalla? ¿Veis que pone Liderazgo Trascendente? ¿Alguien que me confirme, por favor, Mireia? Sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. Entonces, bueno, nada, en primer lugar, gracias amigos del Cluster por, por invitarnos y aquí con Joe explicaros un poco cómo vemos este tema del liderazgo, que lo hemos llamado un poco Liderazgo Trascendente, que esto lo que viene a buscar es un poco... Cómo las organizaciones en un entorno incierto somos capaces de, gracias al liderazgo y la interacción con nuestras personas, ser capaces de pasar de unos valores corporativos, que lo iremos viendo a lo largo de esta rato que hablaremos, a pasarlo a unas virtudes reales organizativas. ¿vale? A partir de ahí, lo que digamos lo hacemos con yo, a mí ya me conocéis, ¿vale? estoy más en temas de emprendimiento y de transformación y tal, pero bueno, si acaso que se presente yo un momentito... Y luego ya empezamos la charla. Vale, muy bien. Eh, Buen día a tu Tom. Eh, bueno, yo fui jugador de baloncesto en el Paleolítico, como, como, como comentábamos antes cuando Colón hizo el cuarto viaje a América. Y bueno, de, mientras jugaba al baloncesto, um, pues estudié Derecho, ya colaboraba en columnas con periódicos, luego me hice formador, fui dirigente de los sindicatos Español y europeo. Bueno, tengo una pequeña empresita también. Hago campus, organizo torneos de baloncesto y ahora escribo en varios periódicos. Colaboro en por fin los lunes el programa de Antena 3 de perdón de, de onda cero de los de domingos por la mañana y, y también doy clases en varios másters. Y luego aparte de eso pues he escrito dos libros eh, referente a las personas uno acerca de la energía y otro acerca de la motivación intrínseca. Y bueno, un, un, hace unos, un, un año y medio, dos años ya aproximadamente, conocí a Albert, que me lo encontré eh, en una en un symposium de, de conferencias ahí, cada uno soltando nuestra conferencia particular y congeniamos muy bien, porque además tenemos la editorial y enseguida me di cuenta de que la de que la vida me había dado una nueva misión y, y mi misión es tener una, una ONG con, con Albert, ¿no? Eh, Albert es mi mi misión pr principal ahora. Y bueno, eh, lo, que, lo que hace las maravillas de la técnica, que nos vais a poder ver a dos personas que estamos muy lejos. Vosotros tenéis la suerte de estar, creo, la mayoría por allí en Barcelona, en Cataluña. Yo vivo en las Antípodas y tengo, y tengo la mala suerte de vivir en, en Madrid. ¿eh? Así que, aparte de esto, eh, pues yo creo que no, no tengo mucho más que deciros así de entrada. Vale, vale. Gracias, Joe, por dejarme ser parte de tu NG y me alegro que el hecho de verte secar de la residencia haya sido positivo. Vale, venga, va, seguimos. O arrancamos, mejor dicho. A ver, que lo que se habla mucho ahora de, tra de transformación empresarial, de transformación digital, de liderazgo, de todos estos temas. Entonces, lo que vamos a hablar, Joe y yo, que es lo que estamos trabajando ya hace bastante tiempo, que es un poco, resume esta frase, ¿no? que es una de las albertinas que tengo, que, que digo es que la transformación necesita de trascendencia. ¿no? Es decir, si queremos transformar una organización y queremos empezar por las personas, tenemos que ser capaces de incorporar la trascendencia dentro de la visión estratégica de la compañía, entendiendo la trascendencia como ese viaje a un futuro desconocido en cierto, que es lo que tenemos ahora en, delante de nosotros y tenemos que gestionar, ¿no? Básicamente lo que está enfocado este es un conjunto de diálogos, que es un concepto que nos gusta mucho utilizar a yo y a mí. Primero él hablará un poco del tema de liderazgo, cómo el liderazgo personal tiene importancia en estos procesos de trascendencia. Yo hablaré la parte de la mentalidad, cómo se puede llegar a medir o comprender, para gracias a esta medición darle una continuidad. Y luego un tema que es muy importante, que es que si queremos que las cosas perduren, hay dos conceptos importantes. Uno que es el bienestar, que es un tema que nos hablará Joe. Y yo os daré un poco las pautas o ideas de la vida monástica, que como sabéis, bueno, el cuarto libro que he sacado va sobre estos temas. Y los monasterios son un ejemplo de cómo incorporar trascendencia a las organizaciones para que perduren en el tiempo. ¿vale? Y luego ya tenemos como unas conclusiones. ¿no? Y ahora arranca Joe. Yo os contará un poco el tema del, del liderazgo personal y a partir de ahí iremos avanzando en este primer bloque. Joe, todo tuyo. Vale, pues voy para allá. Mira, podéis ver ahí a la izquierda, en la parte de arriba, en, en la esquina derecha, de nuestro logo. Veis una, una cabeza con un cráneo demasiado redondo para ser cierto. ¿no? Es un cráneo que quiere representar un balón, por supuesto de baloncesto, porque el deporte sigue muy presente en mi vida y luego veréis por qué. Y la red que está adentro no solamente es la red de la canasta, sino que también es una red neuronal. Eh, porque aquí mi amigo Riva tiene una, tiene una empresita también que se llama Sapiens Mindset, o sea, cambiar, fijar la mente y lo que queremos nosotros, todas estas transformaciones se producen aquí dentro. Permitidme que me ponga un poquito pedante para empezar y os voy a leer un, una cita eh, de cuatro líneas, pero que viene muy bien al caso para lo que voy a decir. ¿Cuántas, perdón, empiezo. ¿Cuántas ideas falsas he admitido desde mi infancia como verdaderas? ¿Y qué dudosas son todas las que después apoyé sobre ellas? Así que ahora por fin debo subvertirlas todas ellas completamente, para empezar de nuevo desde los primeros fundamentos, si lo que deseo es establecer alguna vez algo firme y permanente. La frase es de Descartes. Pero ¿de qué nos está hablando realmente? Nos está hablando de la búsqueda de la certeza, de la búsqueda de la realidad, de la búsqueda de la verdad. Si queremos construir un liderazgo sólido, cualquier proyecto en la vida que, construa, que queramos construir sólidamente, tenemos que buscar esto primero. Si queremos coger el timón de nuestra vida y navegar y llevarla a puertos fructíferos, no podemos partir sobre bases erróneas. Por eso lo primero que necesitamos es el autoconocimiento. De esto ya hablaron los griegos, eh, estas personas que ya lo pensaban todo, que, que casi las sentimos contemporáneas porque cada vez que aparece un tema siempre hay alguna cita o algún pensamiento de los griegos, eh, que, que acuñaron eh, el, el célebre eslogan el célebre que diríamos, el célebre lema de «conócete a ti mismo» que estaba en el frontispicio del templo, del templo de Delfos y que se consideraba el primer paso para la iniciación a la filosofía. Y luego Píndaro lo llevó un poquito más allá y dijo, llegar a ser lo que eres. Lo repito porque es muy interesante, llegar a ser lo que eres, que algo, parecía, algo parecido decía la piloto María de Villota, después de su accidente, terrible que tuvo en la Fórmula 1 y escribió un libro que se llamaba La vida es un regalo y, de y decía que siempre tenemos que dar nuestra mejor, perdón, siempre tenemos que ser nuestra, me nuestra mejor versión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del ser, estamos hablando de la esencia, estamos hablando de la autenticidad, porque si queremos que los demás brillen a nuestro alrededor, primero, es que, primero tenemos que brillar nosotros, primero tenemos que ser nosotros auténticos, ejemplares, respetables, como es respetable el Padre Abad, el Padre Abad, el Parabat en, en los monasterios del que luego os hablará mi querido compañero Albert. Y en segundo lugar, la autoconciencia nos dice quiénes somos y la búsqueda del propósito, el propósito claro y firme, nos dice qué pintamos nosotros en este mundo y hacia dónde vamos. Y por supuesto, una vez más, entre todas nuestras actividades y todos nuestros pensamientos, es una consecuencia evolutiva de nuestros antepasados homínidos, ¿eh? que después de que se bajaran del árbol y, y empezaran a ser carroñeros, luego cazadores y luego a, a cocinar, se les empezó a desarrollar el cerebro y hubo un momento en que se dieron cuenta de que eran mortales y empezaron a pensar en qué había, más allá de la muerte, a adorar a los dioses y a enterrar a sus muertos. Y aquí estamos hoy nosotros que seguimos teniendo que tener, dar sentido a las cosas. La necesidad de dar sentido es una necesidad psicológica básica para tener bienestar mental. Y además, no solamente esto, sino que va, nos va a dirigir hacia dónde queremos ir, nos lo va a recordar de forma permanente y es una fuente, una fuente extraordinaria de motivación. ¿Eh? Eh, el otro día, al término del partido, perdón, Albert, que lo que lo reseñe, pero bueno, es que es de actualidad. Al terminar el partido de baloncesto, en el cual el Vasconia ganó la Liga al Barcelona, el entrenador Ivanovich dijo, los jugadores todavía no lo saben, pero el sufrimiento consentido se convierte en motivación. Bueno, dicha esta pequeña perla y esta pequeña introducción de las cosas importantes, voy a pasar a las características del liderazgo personal, que como veis son un poco diferentes de las que aparecen habitualmente porque estamos hablando de trascendencia. Entonces, ya que el liderazgo es relación y que la relación implica conversación, nosotros queremos que sea un poquito más allá, que sea un diálogo, que sea una escucha activa, profunda, sentida, intentando aprender de lo que dice el otro y aprender de lo que dices tú mismo. Y de esto nos hablará, nos hablará luego también Albert porque es una de las características fundamentales de la vida monástica, de la vulnerabilidad, Mostremos, mostrémonos como somos, todos los seres humanos somos vulnerables, todos los seres humanos hay cosas que no sabemos hacer o que no conocemos, entonces no hay ningún problema por mostrarnos así, eso nos da credibilidad y autenticidad, de hecho hay una socióloga norteamericana que se ha forrado escribiendo un libro que se llama La fuerza de la vulnerabilidad o algo así, Libra. Aceptemos el momento en el que estemos, aceptemos lo que nos pasa. Soy titular o soy suplente, o me está lloviendo en una carrera de ciclista o me está nevando, o ahora estamos después del confinamiento. Aceptemos la realidad. No hagamos imaginaciones sobre lo que no está, pero también parémonos, no, parémonos a pensar en ¿eh? la pausa. Vivimos, vivimos en un mundo loco en el cual todo el mundo habla ahora de la digitalización. Pues bien, yo hablo de la desdigitalización. Apaguemos el móvil de vez en cuando, apaguemos el ordenador de vez en cuando porque hay que pensar. ¿eh? Y de la misma forma, y, ten, y muy, en mucha correlación con la pausa, está la presencia, en vivir el momento presente. Los líderes de verdad viven el momento presente, se concentran en lo que están haciendo, porque esto es lo que te da la posibilidad de fluir. Y ahora a continuación pues, os voy a hablar un poquito de, de los valores que son fundamentales. Luego terminé, terminaremos en las conclusiones sobre ellos, pero me diréis, ¿qué son los valores? Y yo os contestaré, que de esto he escrito mucho, eh, de la siguiente manera, los valores son creencias que interiorizamos después de doblegar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre busca las recompensas inmediatas, entonces tenemos que construir hábitos que los, eh, que los eh, entrenemos de forma repetida hasta interiorizarlos, pensar sobre ellos, reflexionar sobre ellos y convertirlos en creencias que salgan, que fluyan automáticamente, sin necesidad de que lo pensemos. Los valores salen una vez que los tienes interior, interiorizados de forma automática para resolverte los problemas del día a día. De aquí vamos a hablar de algunos valores personales que podrían resumirse eh, sobre... Bajo el paraguas de la autodisciplina y que hacen referencia, fundamentalmente, a, a los que desarrollamos en las actividades, ¿no? eh, La perseverancia, la resiliencia, la búsqueda de los objetivos, incluso la paciencia, la creatividad, ¿no? Como decía Picasso, cuando me llegue la inspiración, que me pille trabajando, ¿no? Todos estos valores son muy importantes tenerlos porque nos van a servir en la vida, pero como nosotros hablamos de trascendencia, pues mucho más importantes son los, las virtudes que son los valores cuando tienen una finalidad ética. ¿eh? Y de los que luego hablaremos un poco más en detalle, eh, y os comentará Albert, porque necesitamos, si queremos tener trascendencia, ser ejemplares. Adelante, Albert. Vale, cuando habla lo que, lo que nos ha contado Joe, ¿no? hablaba básicamente del, de la autoconciencia y de todos estos temas de los valores, que si os fijáis, como son valores y son creencias y son pensamientos, digamos que son intangibles, por decirlo de una manera. No tenemos ninguna evidencia ni tenemos maneras de darle de continuidad. Entonces lo que hace falta, que toda esta mentalidad o esta mindset que le tengamos que dar continuidad, es importante que tengamos un camino de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y entonces esto es un esquema que estamos utilizando hace mucho tiempo que habla que en la fase 1 lo que tenemos que hacer es empezar la transformación personal de nosotros como managers, como directivos, como líderes, como CEOs, y aquí es muy importante utilizar procedimientos, métodos o soluciones que nos ayuden a mejorar este autoconocimiento y esta conciencia que nos hablaba antes Joe. ¿no? Porque si esto no lo tenemos trabajado, es imposible que podamos superar las adversidades que nos encontramos en el día a día y sobre todo es importante es casi imposible que podamos transformar nuestro colectivo no solo a nivel organizacional de nuestra empresa, sino hasta nuestra capacidad de liderar, de nuestra capacidad de generar nuevos productos, la capacidad de superar adversidades, la capacidad de generar nuevos productos y toda esta transformación nos tiene que llevar a un lugar desconocido, ¿no? Y esto es una de las cosas que también luego lo veremos que relaciona mucho con la vida monástica, la trascendencia, ¿no? es decir, había un monje benedictino que se llamaba Luis Duc, que él decía que nosotros vivimos en una penúltima realidad, ¿no? Es nuestra realidad, que está construida, como decía yo por nuestras creencias, por nuestro autoconocimiento, y es lo que conocemos. Y fijaros que aquí, si no le ponemos pausas o continuación, no podemos transformarnos. Y él decía que había una última realidad que nos es desconocida. Entonces, como esta última realidad nos es desconocida, nos preocupa mucho, ¿no? Por esto es importante que entendamos que nosotros tendemos que trascender a nuestro día a día para llevarlo a una organización. ¿no? Esto es aplicable al mundo empresarial y es aplicable, como podéis ver aquí, la foto de Joe cuando era jovencito ahí con Fernando Romay, que fin y acabó cabo también trascendió a lo que fue la, la, la medalla olímpica que consiguieron en las Olimpiadas. ¿no? Entonces, fijaros que esta transformación personal es tan necesaria, siendo manager, siendo deportista, siendo una organización, siendo lo que sea. ¿no? Lo que es importante en estos casos es que seamos capaces de conceptualizar, que ya conocéis algunos otros el modelo, que hay dos tipos de actitudes, es la actitud de la mindset, que una se queda parada y no cambia, ¿eh? o que le cuesta de cambiar. Fijaros que si yo no hago ese trabajo de conocimiento, de trabajo, de parar, de pausar, no dominaré mis debilidades, con lo cual no las puede trabajar y convertirlas en oportunidades para transformarme. ¿no? que es lo que la actitud sapiens sí que sabe hacer, ¿no? la actitud sapiens sabe construir y pensar en un futuro. ¿no? Y el enfoque básico que hay, que es básico para trascender, o sea, si es básico para liderar, más básico es para trascender las organizaciones y el, lo que estamos hablando, es que todo esto no va de aptitudes ni de actitudes, todo esto va de, de inquietudes, como ya hemos hablado alguna vez, con un agravante importante que es lo que nos lleva a la incertidumbre, ¿no? El movernos en entornos inciertos que hace que esa inquietud se convierta en una concern, en una preocupación, ¿no? Entonces, una de las características que tenemos que tomar las personas que estamos liderando equipos organizaciones, ser conscientes que la transformación va hacia adelante, va hacia sapiens, no a pensar en esa trascendencia nos hará que la actitud mamut nos acabe arrastrando y en lugar de ocuparnos para transformar esas inquietudes nos acabamos preocupando en exceso y mandalmamón, no con lo cual es importante darle este enfoque no la importancia para la trascendencia fijaros que antes hablaba yo de unas creencias esa creencia le tenemos que dar o certezas o convencimientos no por esto es tan importante en las organizaciones intentar de si no podemos conseguir certezas dar convencimientos y bajar nivel de subjetividad, ¿no? Que eso es la importancia del modelo de conocer la mindset. Porque, claro, si yo no te doy unas dimensiones, analizar a ti dónde están tus miedos o dónde están tus oscuridades o tus fortalezas, te es más difícil convertirla en un dato objetivo, ¿no? Claro, el hecho de apostar por modelos de People Analytics, que el Cluster ya ha apostado hace un poco, hace tiempo, ¿qué nos ayuda? Ligado a lo que hablaba antes yo, ¿no? El hecho de hacer una medición objetiva utilizando ciencia nos ayuda a tomar más conciencia. Y a tomar más conciencia, ¿qué pasa? Que será más fácil mostrarle un más allá a esa persona porque sabe dónde está. Ahora hay muchos directores y muchos managers que les cuesta llevar a la gente a un futuro porque es difícil para todos. El mensaje de trascendencia es que si tú no conoces bien dónde estás ahora, más difícil te será hacerlo. Por esto es importante estos tiempos de pausa, estos tiempos de reflexión, estos tiempos de trascendencia monástica aplicada a estos entornos. ¿no? ¿Y esto por qué nos servirá a los que estamos liderando? Nos servirá por un tema muy importante, ¿no? Acompañar a nuestra gente a este nuevo escenario desconocido. Y ahí es el papel súper importante de la trascendencia. Y fijaros que si miramos organizaciones que han durado, pues en este caso la vida monástica, que hablaremos después, si ha perdurado tanto tiempo es porque este método, esta disciplina y todo este comportamiento les ha ayudado a mantener esa consciencia a lo largo del tiempo. ¿vale? Y esto es 100% aplicable en el mundo empresarial y ya estamos hablando, con, bueno, trabajando ya con empresas, estos temas. ¿no? Claro, todo esto que tiene que ligar, tiene que ligar mucho con el tema del bienestar. Si una persona no tiene una capacidad de autoconciencia propia y no es conciencia donde tiene que llegar, posiblemente no habrá bienestar, habrá estrés, habrá nervios ya va a complejidad, ¿no? Si eres capaz de plantearlo bien, hay una opción de hacer cosas, ¿no? Y aquí Joe, que hay poca gente, digamos, a lo mejor no lo sabe, Joe ya era uno de los deportistas en su tiempo, eh, en su tiempo, obsesionado en el bienestar para, un, para estar predispuesto para liderar y para trabajar y para rendir y para acompañar a la gente, ¿vale? Esto nos lo cuenta Joe y arranca Joe. Sí, bueno, antes de pasar esa, eh, precisamente al bienestar o de forma más precisa o exacta, eh, la, la diapositiva que veis ahora es una especie de resumen de lo que hemos visto o la consecuencia de lo que hemos visto y de lo que va el liderazgo personal. que, es, que Lo he resumido ahí en las tres Cs, que es conectar conmigo y, y los demás y crear un contexto, un entorno en el cual la gente se sienta feliz, se sienta contenta, está dispuesta a mejorar... Y eh, no solamente yo mismo, sino, sino trascender este entorno. Y luego las creencias, que es de lo que estamos hablando todo el rato, que finalmente eh, también volveremos a, a comentar y a concluir sobre ellas. Eh, vamos eh, Ahora os voy a hablar concretamente del bienestar, porque resulta que el bienestar eh, fundamentalmente consiste en la lucha contra la comodidad. Es decir, eh, vivimos en una vida tan alejada de nuestros orígenes y de nuestra esencia, de nuestra propia genética, que tiene impactos muy negativos sobre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Eh, así que para realmente conseguir un bienestar a largo plazo, aunque parezca un poco paradójico, hay que luchar contra la comodidad y hay que plantearnos desafíos de forma constante. Eh, el otro, el, hace un par de meses salió una noticia en, en la prensa nacional, en, eh, yo no sé si lo leí en La Vanguardia además, que decía, eh, explicaba, era una, una especie de reportaje sobre unas personas que vivían eh, más, eran más longevas que incluso en Japón, con muchos nonagenarios y muchos centenarios y explicaban el tipo de vida que tenían y era un, un, una vida basada en la antigüedad, era una vida en la que trabajaban casi todos los días. Y esto es lo que os voy a proponer yo aquí ahora, una vida de desafíos. En la cual no solamente hay que hacer eh, deporte, cuando la gente me dice, ¿qué deporte tengo que hacer? Todo tipo de deportes. Teóricamente, cuanto más hiciéramos, mejor sería. Hace un par de semanas me comentó un amigo mío que se dedica a la traducción simultánea, a la interpretación, que los médicos del corazón recomiendan deporte anaeróbico. Pero también el deporte aeróbico es muy bueno para mantener la base de la resistencia y, por supuesto, la fuerza. Cuando vamos cumpliendo una edad, la musculatura tiende a perder... Eh, tono y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar la fuerza para ser más fuertes, mantener el esqueleto y no tener lesiones. Pero no solamente el punto uno del deporte, sino también el punto tres, el movimiento continuo. Somos animales eh, nómadas, nuestros antepasados fueron nómadas, trashumantes, personas que se movían de un sitio a otro y que apenas paraban. De hecho, si veis los... los eh, los documentales que hay acerca de las tribus indígenas primitivas, pues veis que todos están en constante movimiento y nosotros somos una civilización que trabajamos permanentemente sentados casi, ¿no? Entonces, también hay que movernos mucho, hay que desafiarnos esta comodidad. ¿eh? Eh, por supuesto, la dieta, que está más arriba, eh, es muy importante. O sea, lo que comemos tiene mucha importancia, no solamente en el cuerpo, sino fundamentalmente también en el cerebro. Me imagino que muchos sabéis que hay una conexión absolutamente establecida ya y directa entre lo que ocurre en el intestino y lo que ocurre en el cerebro. De hecho, hay eh, dos vías de comunicación, el nervio vago, que es una comunicación directa, y también lo que ocurre, como en otras partes del cuerpo, en el torrente sanguíneo. Es tan directa que, que en el intestino se producen algunos nutrientes esenciales por el cerebro y ya está dictaminado, que la carencia de estos, de estos nutrientes son los que están produciendo las modernas enfermedades que cada vez son, por desgracia, cada vez son más frecuentes, que son el Parkinson o el Alzheimer, ¿eh? sobre el que no hay pruebas definitivas, pero yo creo que terminarán saliendo poco a poco. ¿Por qué pongo el agua fría? Porque ducharte con agua fría eh, o bañarte en aguas heladas de forma recurrente es un desafío también hormético, ¿no? que, es, que es la base de la vida intermitente. ¿no? Le, le llaman eh, los creadores de, ce, de este concepto eh, así porque son, di, digamos, desafíos cortos que estresan nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se active de forma, uh, eh, de forma urgente y de forma rápida. ¿no? El estrés corto es muy bueno porque es, eh, es evolutivo también, porque... es cuando te pones alerta se pone todo todos los mecanismos en funcionamiento extraordinario, en cambio el estrés continuado es muy malo. ¿eh? Por eso veis que en el punto número 7 está el, el descanso intermitente también. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que descansemos cada poco tiempo, pero también es muy importante que, que descansemos bien, pues, eh, digamos por las noches, ¿no? que dormamos bien, que durmamos bien... Y Dentro del descanso intermitente pues están, están todas aquellas disciplinas que ayudan también a la regeneración celular y que ayudan también eh, a mantener en forma nuestra cabeza, ¿no? como la meditación, el mindset, etc. ¿no? Todo este tipo de modalidades que, que, son, que nos dan tranquilidad, nos dan profundidad y hacen que nuestro cerebro funcione mejor. En el punto número 5 está la, una cosa esencial que es cuidar la microbiota. No sé si sabéis que nosotros somos seres humanos porque tenemos una notable cantidad de cientos de millones de bichos por todo el cuerpo, de bacterias, de hongos, de arqueas, e incluso de virus también, que realizan funciones que nosotros no podemos hacer. ¿Eh? Esto ha sido también una, una, una, una simbiosis evolutiva en la cual los bichos se han ido quedando con nosotros porque nosotros... Precisamente les cuidábamos bien a ellos. ¿Y cómo les cuidábamos bien? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Eh? Pues les gusta eso, que nos movamos, les, gusta, eh, les gustan los desafíos, porque llevan muchos millones de años con, con nosotros. ¿eh? Y les gusta también que les demos bien de comer. ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que hacen, eh, antes he comentado, lo, los, nutrientes, los nutrientes que fabrican para el cerebro, pero también es la parte fundamental de funcionamiento del sistema inmune. Así que las, la, por cualquier circunstancia, y en especial en estas, lo tenemos que, que tener eh, extraordinariamente bien cuidado. Solamente si somos capaces de cumplir esta vida intermitente, de estar en forma física eh, adecuada. Tampoco digo que tampoco hace falta hacer treatrones, ni correr maratones, ni nada de esto, pero hay que estar en una forma física adecuada, correcta, teniendo una buena dieta, cuidando la, micro, la microbiota, moviéndonos y descansándonos de, for de forma continua, conseguiremos el bienestar corpóreo y sobre todo, y lo más importante, para que la mayoría trabajáis con esto, pues el, el bienestar y el máximo rendimiento de vuestra cabeza de vuestro cerebro que es vuestra herramienta de trabajo vale, entonces todo esto que estaba explicando el Joe, liga mucho con temas de la vida monástica que no deja de ser uno de los espacios básicos de la trascendencia ¿no? entonces para que entendamos todo esto uh, como algunos os no, que, que, que, pues voy a intentar explicar lo que llamo digamos, los tres pilares de la vida monástica que van muy de acuerdo con todo esto que sale explicado en el, en el libro Conexión Monástica. ¿no? Básicamente, el primer concepto que tenemos que aprender para aplicar el liderazgo trascendente de la vida monástica es el recogimiento. Es decir, tenemos que, en lugar de aislarnos del día a día, porque es complicado que estamos en una vorágine, lo que tenemos que hacer es aplicar el recogimiento. ¿El recogimiento qué es? Es buscar pequeños espacios, como decía antes yo de descanso, de desconexión, que no te aíslen del mundo, sino que te permitan crear como un ritual para que estés conectado contigo mismo, por decirlo de una manera. ¿no? Esos espacios de pausa, de pensar y de funcionar y de poder razonar y pensar y reflexionar. ¿no? Todo este trabajo en la vida monástica es básico porque estos espacios de recogimiento en tu celda o en los jardines privados y tal, son aquellos espacios que te dan el silencio, la tranquilidad, todo eso necesario para poder pensar, poder razonar, tener esa conciencia de uno mismo, poder fortalecer los valores y sobre todo tener un bienestar mínimo para poder abordar todo eso. ¿no? Ahora hay un problema, una cosa que estamos comunicando mal, yo creo, en la sociedad, es que hablamos de retiros y hablamos de aislamiento y es una confusión. Tenemos que pensar en recogimientos para hacer este espacio correcto. ¿vale? Una vez nos hemos recogido lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en trascendencia. La trascendencia entendiendo esa capacidad de aislarnos de nuestro día a día, de parar, por decirlo de una manera, de tomar una distancia de nuestro día a día y a partir de ahí ver los límites conocidos y desconocidos y saber estar en esos entornos de una forma correcta para, sobre todo, ver, como hemos, hemos comentado al principio, ver cómo es mi penúltima realidad y ver cómo puedo trascender a esa última realidad. Fijaros que esto es antagónico a lo que tenemos. Hoy en día tenemos un mundo de imagen y un mundo de sonido acelerado que es contra el recogimiento. Con lo cual, ahí nos sale estrés, nos sale que vivimos en el día a día y el día a día nos deja desbocados. ¿no? Por eso, el recogimiento y la trascendencia son dos de los pilares básicos que nos ayudan al tercero. ¿no? Y el tercero es una lección que saco extraída del mundo jesuita, que es lo que es la contemplación en la acción. Es decir, en un mundo tan convulso, necesitamos ver lo que pasa que nos rodea. Es, es saber tomar acción viendo lo que pasa a nuestro alrededor y ahora en un entorno tan incierto es básico. ¿no? Para eso, para poder contemplar en esa acción, tenemos que dejar de ir como un hámster que va rodando, rodando, rodando, pero tampoco se trata de vivir como un monje que vive aislado. Tenemos que buscar este camino, ...muy cerca de la acción que nos lleva y ser capaz de contemplar lo que nos está rodeando. Si no nos recogemos, difícilmente podremos contemplar en el exterior. ¿no? Hay mucho directivo que está todo el día quemado y ve las cosas de su entorno con un prisma sesgado... ...con lo cual posiblemente hay muchos temas de autoconciencia que se les está desbordando. ¿no? Entonces, de la vida monástica tenemos que aprender cómo los monjes, sean benedictinos, cistercenses, budistas o lo que sea... Tienen ese espacio de recogimiento. Ese recogimiento lo tenemos que poner en la vida empresarial para, bien predispuestos, pensar en el futuro incierto y luego, mientras tomo acción, hacerlo. ¿no? ¿A alguna gente le sorprende mucho el tema de la vida monástica aplicada al mundo de la empresa. Yo tengo la suerte que hace 10 años ya que lo estoy haciendo y también los últimos meses ya lo estamos hablando para aplicar a las empresas. ¿no? Solo con recogimiento, trascendencia y contemplación podremos tomar buenas decisiones de ir a un futuro incierto que nos es desconocido, ¿no? Para esta trascendencia hay tres papeles, muy, tres características muy importantes relacionados con la comunidad, que estos son temas que tenemos que aplicar al mundo de la empresa y esta es importante. Tenemos que pensar que no, no va de valores personales, va de valores colectivos. Es decir, no va de que cada apertoamiento pense una cosa, otro piense otra, no. Va de que esos valores los hagamos compartidos y sean con una misma afinidad y una misma lealtad, es decir, que todos vamos de acuerdo con el mismo barco, ¿no? En, en, hay muchas empresas, y lo sabéis, ¿no? Que el de marketing dice una cosa, el de ventas va por otra, el de producción va por otra, con lo cual no hay unos valores alineados y a partir de ahí hay muchos problemas organizacionales, ¿no? Y a nivel de tres puntos claves, a nivel de estructura de la vida en comunidad, de la vida monástica, 100% aplicable a la empresa es el papel de la regla. La regla es un manual de funcionamiento que tienen los monasterios, que ahí están descritos todos los funcionamientos de cómo tiene que ir el monasterio. ¿no? Esto nace ya en los primeros siglos después de Cristo, que empezaron a nacer cuando los primeros monjes iban a los desiertos o a las montañas, estaban solos, entonces necesitaron agregarse en monasterios y nacieron las reglas monásticas que son manuales de funcionamiento. Entonces, la más extendida que es en la que yo me baso y estamos utilizando, es la regla benedictina, que se creó en el siglo VI después de Cristo, que la creó San Benito de Nursia, ¿no? y es la más extendida en todo el mundo. Allí hay roles de la comunidad que es muy importante, y uno de los más importantes es el rol del abad o el rol de la abadesa como un líder que, además de llevar a su gente a ese mundo incierto, es capaz de servir. Ahora se habla mucho de liderazgo servicial para ellos hablan del, del líder que es capaz de generar vida, ¿no? De vivificar, generar vida a la gente para que pueda avanzar. Y luego está muy importante el papel de las virtudes. Cómo yo esas virtudes, esos valores, los convierto en virtud para que se materialicen. Entonces, claro, estos tres puntos se tienen que aplicar en las empresas. ¿Por qué? Porque esta vida monástica te da este espacio de reflexión, de conciencia y de navegación hacia un mundo incierto que nos está rodeando, ¿no? A nivel de conclusiones, sí que nos gustaría ir acabando, marcando dos temas. Uno, que es la diferencia entre un valor y una virtud, que eso es muy importante, es que un valor no deja de ser un acto proclamatorio. Es una proclamación. Yo soy amable, soy servicial, soy una persona que cumplo, pero el éxito, la necesidad, y es un problema que tenemos en la sociedad, que es que tenemos que pensar en virtudes. que es la ejemplarización? Y la ejemplarización viene dada por la acción de ese valor para que se convierta en realidad en una concreción concreta de dónde tenemos que ir y eso es más importante en entornos inciertos y sobre todo de un compromiso que pueda llegar a haber entre entre toda la organización para transformar no y ahí si veáis ahora yo os contará cómo todo esto más o menos liga no como los valores que él hablaba al principio de liderazgo personal liga directamente con las virtudes monásticas que son las 14 que tenéis aquí explicadas que son virtudes de la vida monástica que van asociadas al silencio, a la soledad, a la austeridad o a la humildad, o como podéis ver aquí, al concepto del diálogo. ¿no? Joe, si nos quieres contar ahí conclusión esta parte de los valores, iremos ahí cerrando. Sí, rápidamente, porque tú lo has explicado muy bien. Y bueno, la virtud, digamos que es la reflexión ética del valor. ¿eh? La, sí. la reflexión ética es la que nos ayuda a vivir todos mejor, a ordenarnos de todo Mejor todos en la comunidad y por supuesto también una empresa o, un, o cualquier ámbito es, es una comunidad en la cual las virtudes y los valores deben predominar. Antes ha puesto Albert una diapositiva del equipo olímpico de Los Ángeles 84 eh, y yo he convivido durante todos estos años, desde el año 2000 hasta el año 2016 con la selección española de baloncesto, la que ha conseguido tantos éxitos liderada por Pau Gasol, Navarro, etcétera. Y realmente era un, era un equipo en el que fluía la comunicación, la humildad, el compromiso, etc. ¿no? Eh, y bueno, ha sido un equipo que ha tenido grandes grandes éxitos, que ha sabido superar eh, momentos de gran incertidumbre y que yo creo que ha quedado ya para recuerdo la historia del deporte. Y lo que era básico es lo que vemos ahí, la humildad, tener los pies en la tierra. La humildad viene de humus, que significa tierra en latín. El compromiso que tiene un doble sentido, no solamente un compromiso íntimo conmigo mismo, sino también un compromiso con los demás. ¿no? Y esta es, eh, para mí, eh, la clave de los líderes que realmente trascienden, de los líderes eh, a los cuales mm, no les hace falta más ninguna otra cosa que ser como ser para tener a su equipo inmediatamente detrás de él. Y así, para ir cerrando de ah, esto sobre la previsión hecha, el liderazgo trascendente, que implica? Implica que si queremos que la transformación de nuestras organizaciones y de, eh, eh, tiene que empezar en nosotros mismos, y si que eso, que eso, queremos que dure en el tiempo, es necesaria la trascendencia. Luego, Joe, sí. Sí, claro, porque es que si queremos transformación permanente, necesitamos trascendencia. Las cosas que no son trascendentes... Mueren, se quedan ahí, ¿no? Las que las que la que siempre aspiran a ir más allá son las que permanecen en el tiempo. Y ese liderazgo, que qué se tiene que basar? Se tiene que basar en las inquietudes humanas de las personas, porque si esa persona no se transforma, no podremos gestionar las personas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es, esta es la clave del asunto, es la clave de la trascendencia, no quedarnos en nosotros mismos, no quedarnos en actitudes egoístas, sino... Eh, llegar a ser personas ejemplares, responsables, comprometidas y, y respetables por lo para los demás. ¿no? La clave del liderazgo es el respeto. Ajá.